Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleep pintor y estamos en Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Pues la verdad es que no he entrenado nada offline a, a los Poké, así que siguen estando con las mismas, con las mismas habilidades, mismos niveles y mismo de todo. Pero aún así voy a ir a por la prueba porque no puedo más. Entonces repartir experiencia activado. Y al ataque, yo voy a lo que vaya, y si me matan 30 Pokémon, 30 Pokémon que me maten, me da igual. Voy a la prueba ya. Dice, hola, soy el Capitán Liam, y mi prueba tendrá lugar en casos, a, a escasos pasos de aquí, en la cueva Sotobosque. Ahora, quien avisa no es traidor, los Pokémon que viven ahí son duros de roer. en <ríe> roer. Se se conven te convendría ir bien previsto de pociones y demás por llegazo si Afrontar las pruebas del recorrido insular como forma de superar tus propios límites, según dice una costumbre muy arraigada en Alola. Una vez que entres en la cueva sotobosque, no podrás salir hasta haber completado la prueba. ¿Estás listo? Pues sí. No me queda otra. Venga. Vale, pues te estaré esperando ahí dentro. Vale. He estado viendo se ha llegado la hora de la verdad, la primera prueba Rotor está <ríe> entre contento y asustado Pero bueno, vamos a ir Bueno, sigue siendo lo mismo de siempre, la, la cuevita Dice, bienvenido a la cueva Sotobosque Yo, como ya sabes, soy el capitán Liam Me lo acabas de decir hace un rato Permíteme que te explique en qué consiste esta prueba. Tu cometido será... ¡Oh! Son jungos. Vencer a tres Pokémon que te acechen desde su madriguera. El objetivo final es alcanzar hasta el fondo... Es avanzar hasta el fondo de la cueva para hacerte con el Cristal Z.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 Hasta superar la prueba no podrás capturar a Pokémon de la cueva Sotobosque. Esta es una de las ocho pruebas que conforman el recorrido insular. Bien. Y sin más dilación. Que comience la, pri la primera prueba. Venga. Pues sí, estoy un poquito cagado Dice roto. Me pregunto si la prueba será de difícil. En todo caso, ta, -ta, -ta, -ta, -ta, -ta. Bueno. Eh, no olvidemos que esto es un nulo ¿Vale? La prueba se puede afrontar de una manera mucho Más sencilla en un juego nor Pokémon normal Porque si estás saturado Pues te marchas y vuelves otra vez curado Con todos los Pokémon Entonces yo voy a intentar que no me muera ninguno O los mínimos posibles Dice Hay, un hay una madriguera, ¿qué quieres? ¿Quieres comprobar qué hay dentro? Sí ¡Yum! Y bueno, tengo esa Sabasa De Silent Nico que como es fantasma se supone que los ataques normales no deben afectarle Y creo que los jungos Los únicos ataques que tienen para, para dañarme Son ataques físicos normales Entonces creo que voy equipado, por así decirlo Vean, Dice, lo malo es que no puedo utilizar yo ataques de tipo fantasma Pero bueno, tengo tornado, reducción y restricción Quita la mitad de la vida, malicioso Hijo de perra Me baja la defensa Pero bueno, si no me puede atacar Que es lo mismo, ¿no? Y uso Tornado Estoy por hacer que Que Silent Nico tenga toda la Toda la experiencia Para así que se me, me sea más sencillo Voy primero que nada a darle cariñitos. Bueno y Se me quedan dos Pokémon Ok Aquí está el segundo. Que vino directamente a por mí. A por mil pesetas. Yugos. Me corta el paso. Venga, Sirenico. Tú puedes. Eres mi baza. Tornado. Superdiente. No afecta a Seylenico. A eso es lo que me refería yo. Ataque normal contra tipo fantasma no me va a afectar. Así que que ataque todo lo que quiera Pero claro Superdiente, hipercolmillo, placaje Me imagino que todo es eso Nada, yo seguiré dándole cariño aquí a esa <risas> Que así me hace mucho más caso y hace críticos y todas esas cosas aire al 13 Anto al 14 Bien Vamos, mi niño Te queda un Pokémon Uy los rotos sin querer Por cierto, el Pokémon se dejó algo en el suelo Una valla naranja. Vale Por lo que pudiera pasar Vamos a equipar de una valla aranja de Nico. Aquí viene una MT Demolición Bien, se, la se... se la tendremos que enseñar a alguien que la puede aprender Nadie, por nada Pues aló la demolición No sirve para nada Ahí está, ahí está bueno, como por aquí no se puede ir, porque esto es solo bajada, tenemos que ir por aquí a echarnos. Cogemos aquí la super poción, que me puede venir bastante bien. Saltamos. Y cuando nos asomo. ¿Quieres comprobar aquí dentro? Sí. No hay nada dentro. Se fue para arriba, el muy cabrón. Bueno. Pues nada. Tiramos por aquí. Y vamos al de arriba. Pero ahora seguro que está en el de abajo. Coño. <ríe> pues sí que está lejos. Pues nada. Eh, no me acuerdo cómo, cómo era este puzzle, pero bueno. Algo hay que hacer, que no me acuerdo lo que era. Pero bueno. Eh, voy... <coughs> a ver, vamos otra vez por aquí y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué? A contra, se me olvida, a los pesados. Oye, bro, prepárate para pillar cacho. ¿Queremos la revancha? ¿Te pasaste de la raya? ¿O no nos recuerdas del otro día en la playa? <ríe> Ni idea de quiénes sois, para que se cabren más. Ah no, pues vaya, ya veo ya. Nos cambiamos de sitio, te hacemos el lío. Ahora no sabes quién es quién, verdad tío. La verdad que son los dos igual de bobos. Pero bueno, eso da igual. Venimos a estorbarte durante tu prueba. Somos así de borde. Eso eso. En tu cara me de deben, membrillo. Deben Dame tus Pokémon, que les voy a sacar brillo. No rima ni con cola. Bueno. Estoy en medio de una prueba y vienen estos tíos a dar por saco. Bueno, tienen un Pokémon. Y es un Drowsy. Tipo psíquico. Ay, yo creo que con Serenico puedo, eh. Un y yo creo que se va afuera Mitad de vida Retrocede, bien Oye, oye, me ha salido la jugada Perfecta Venga Puede venir el otro también, venga <ríe> Venga, Drusito ¿Cómo me han admitido en el Steam Cool con lo de virucho que soy? Eso me pregunto yo. Contratan a cualquiera del paro. Men bueno, ni, ni, ni en el paro, los ninis. Menuda derrotita más buena nos acabamos de comer. No busquen en, en diccionarios ni un tesauros. Ni un tesauros. Este entrenador es más fuerte que un tauro. No es hora de hacer muecas ni, mu ni carantoñas. Este entrenador no tiene nada de moñas. Olvídate del chaval. Que movidas más gordas. Este sitio da mazo de yuyu. Tú sí que sabes, bro. Aquí hay un Pokémon que no veas. Esta calle es que te pasa. Ese Pokémon está fuerte que no hay quien lo, quien lo asimile. Mejor nos piramos. ¿Pero qué dices, bro? A vengar se toca. Tú vete, a la tú vete a una madriguera que yo voy a la otra. A ver si lo pillamos. ¿En serio? Pues muy bien. Somos unos bros que vamos siempre a 100. Vale, eh, se van a poner uno en una madriguera y otro en otra. Vale, uno está ahí. Y el otro está ahí. Así que yo voy directamente a la que queda. Bien, pues nada. Se solventó el problema. Una luchita hizo falta, pero bueno. Venga. Sí, quiero saber qué hay dentro. ¡Gos! ¡Un jungos! ¡Ti, ti, ti, ti! ti! ¡Otra ti. vez, no es un jungos! ¡Es un gumsos! De igual manera, creo que sigo teniendo lo... sigue teniendo lo mismo. Y perdiente, super colmillo. Así que tornado. Ay, ataca arena. No me hace daño, pero me baja la precisión. Y eso es chungo. Chungo, ah, chungo. Ataca arena otra vez. Venga. Tornado. Por cierto. Eh, como saben, hay un hay un sorteo de Pokémon. Ostras. Uso mordisco. Uso mordisco. ¡Ah! Voy a llorar. Uso mordisco. Uso mordisco. Nada, voy a cambiar de Pokémon. Voy a meter a Radalaila. Y Radalaila que use sorpresa. Dios usó mordisco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nico subió al 15 Y el resto ha experiencia Bueno, ya, ya jugado un poco con ellos He rotado todos los Pokémon ¡Yuhu! Pues nada, ahora tengo que ir contra el Pokémon Dominante Obviamente Este que está aquí se va a curar y todo Pero a ver, ¿a qué le pasa a Rotom? Vale, pues nada A ver yo tengo que ir contra el dominante Para ir contra el dominante Primero tengo que hablar con este Y se quita En fin <ríe> quiero no, no le hice ni caso Y me da igual Lo importante A ver Silent Nico Lo voy a tener que curar Y a a también un poquito Porque mmm, básicamente son los dos que van a poder competir contra ese ese eh, mientras lo voy a, mientras lo voy haciendo quiero decirle y recordarles que hay un sorteo de Navidad Pokémon en el cual se están sorteando unos cuantos Pokémon diferentes eh, y en el vídeo este de hoy les voy a decir la contraseña solo decirla no va a aparecer escrito vale hay que tener esa dificultad. Les voy a decir la palabra que tienen que poner por si quieren llevárselo. En este caso es si quieres el Genesec, tienes que decir la palabra cañón. En el comentario. Como tú veas, ¿vale? Así que vamos, además de la poción, le vamos a dar una valla naranja. O sea, vamos a poner aquí a ailenico. Y con la otra, <ríe> vamos a curar a Balaila. Ahí. Y nada, creo que ahora sí estoy preparado contra el Pokémon este. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a intentarlo. Que sea lo que Dios quiera. Denme muchos likes, por favor. Que esto, esto, esto, va, esto va a estar interesante. ¿Quieres coger el Cristal Z del pedestal? Sí. ¿Eso okay. qué es? ¡Otra! El Super Jungo Gumsos. Aparece un, un Gumsos, el Pokémon dominante de la cueva Sotobosque. Y ¡Qué miedito! Vale. No olvidemos que este Pokémon es mucho más fuerte de lo normal. Y que además tiene un tamaño exageradamente mayor al normal. Voy a usar una reducción. Porque así se usa mordisco. Al menos puedo evitarlo en algún momento. A ver, cara, susto. Me baja la velocidad. Ostras, que yo era más rápido. Viene un Jungos. A nivel 10. Que no tendrá mordisco ni para atrás. Vamos a usar Tornado. Contra Gunsos Mierda. Ahora sí que sí, ya la he cagado. Porque ese jungo sabe quién soy. Y me puede pegar. Pero bueno, creo que Gunsos no. Así que vamos a por Gunsos. Ostras, ostras, ostras, ostras. ¡No! ¡No! ¡Venga, a el Nico. tú puedes, tú puedes. Vamos a cambiar de Poké. Vamos a meter a ta ta la No. No, no. <ríe> ¡No! Pero bueno, no me lo mató. Vale. Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una sorpresa contra Gumsos. Me baja la defensa, capullo. Vamos a usar un Eco Boss. Un mordisco. Contra gunsos. Todo contra gunsos. Usa placaje. Ostras, ostras, ostras. No. No. Radalaila murió. No, Radalaila. Jolines, tío. Vamos a meter a la Radalaela se, se ha muerto. Cachento. No sé qué es mejor, si la Bomba Iman o el Impact Trueno. Vale, pues Bomba Iman hace un sos. Gunsos fuera. Así ya no, no llama a más a más nadie. Serenico el 16. ¿Quiere aprender vendetta? Sí, por Dios, aprende algo. De tipo siniestro. Quitamos reducción. Daniel 14. Romel al 16. Romel quiere aprender doble patada. Tiene más ataque que. No, tiene más ataque especial que ataque. Asquaz tiene 40. Esto tiene 65. cuenta Encuentazo tiene 30. Venga, vamos a quitarle el lengüetazo. Le dejamos doble patada. Yo uso rastreo, no sé para qué, pero bueno, me da igual. Que ya me ha tocado bastante las narices. Vamos a usarle un onda trueno para paralizarlo. Tanto. Ay, si sí, yo llevo a saber, pongo este antes que Radalaila. Lo siento mucho, Radalaila, eh. Me, hubi me hubiese gustado tener más tiempo un poco tipos de, de tipo siniestro en mi equipo. Pero bueno, todos sabíamos que alguien tenía que morir. ...pero no sabíamos que ibas a hacer tú. Pues nada, he acabado con el Pokémon... ...dominante y su compañero. Gusos ha huido hacia el interior de la cueva. Sin duda es un entrenador como, poco, como muy pocos, o como hay pocos. Derrotar así al Pokémon dominante que he entrenado con tanto ahínco... ...es mérito que habla de por sí solo, en serio. No sé qué decir. Pues no diga nada. Has aunado fuerzas con tu Pokémon para superar con nota esta prueba. Eres un entrenador sobresaliente. Enhorabuena, Slipintora. Pintora. Puedes coger el Cristal Z del pedestal. A costa de que... Si ese Cristal Z apenas lo voy a usar. Prueba superada. Ok. Pues nada. Has obtenido el Normastal Z. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de cristales Z. Ok. Lo que acabas de conseguir es un cristal Z de tipo normal. Es decir, un Normastal Z. Si se lo das a un Pokémon que use movimiento de tipo normal. Y te pones a bailar aquí como un bobo. Te bastará adoptar la pose elegante que acabo de mostrarte y zas, los movimientos de tipo normal liberarán el poder Zeta. Bien, prosigamos. Pero antes, para variar, me, habré... me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes, al igual que Gunsoste antes, se trata de unos Pokémon especialmente fuertes que habitan en la zona donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. Ya, me he dado cuenta. Alguien como tú, que ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeño regalito. de Super Bowls. ¡Bien! Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que se encuentre pretórico. A ver, permíteme asegurarme. ¡Ay, menos mal, me los cura. Muy bien, ahora te mostraré algo interesante Espero Te espero a la salida de la cueva Bueno, la cueva es un Pokémon de ruta En la cueva he podido capturar un Pokémon de ruta Dice Rotom Has logrado pasar la prueba Si es que eres lo mejor Me ha costado Es verdad, el combate ha sido intenso hasta decir basta Casi no podía ni mirar Diría que me quito el sombrero, pero sería un poco difícil Venga, salgamos de la cueva A ver Rotom Ha llegado a la hora de la Rotombola ¿Qué me dará la rotómbola? Una estrellita. Enhorabuena, has conseguido un poder rotón bien chulo. ¿Dos cupones rebaja? ¿Y? <risa> El cupón rebaja te permite comprar objetos en la tienda Pokémon a mitad de precio. ¡Esto no me sirve de nada! <risa> Pero bueno, gracias, rotón. Vamos a capturar al Pokémon de ruta. No. Extraordinario. Si no me equivoco, se trata de un cristal Z. Ciertamente resulta curioso ver uno en persona. Y según parece, tan misteriosos cristales son otorgados a quienes... A quien quiera que logre pasar las llamadas pruebas. Alola. Por cierto, ¿no te has parado a pensar en lo gratificante que podría ser superar una prueba como esta haciendo uso de tu propia destreza? ¿En vez de recurrir a la tecnología para todo, como hacemos nosotros? Hola, me llamo Zoe. Tu talento es admirable. Hola, Zoe. Y en ocasiones como esta, cuando se supone que hay que decir a hola, ¿cierto? Me llamo Darius. Hola, Darius. Un placer. Somos miembros de la unidad ultra, por cierto. A todo esto, te quería hacer una pregunta. ¿Qué es esa especie de bola que has usado? Desde un punto de vista tecnológico, es algo que no había visto hasta ahora y quería, querría estudiarla. Estamos algo atareados con la investigación de los cristales Z, las auras que se, se manifiestan en algunos puntos de la isla y otros asuntos, así que debemos irnos. Ya nos veremos. Gente rara... Pues nada, como ya llevamos 26 minutos, yo creo que vamos a ir guardando y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha y darle a la campanita también para que te lleguen las notificaciones para cuando lleguen los nuevos capítulos. Pues nada, espero verlos en el siguiente capítulo. Adiós.